Alejandro René Leodoro Guillé Álvarez, nacido en La Serena el 5 de marzo de 1953, es un sociólogo, periodista y político chileno independiente, es senador por la segunda circunscripción de Antofagasta y candidato presidencial por la unión de la mayoría.